Chicos, bienvenidos de vuelta la pesadilla, realmente ya ha comenzado en Fortnite Con nuevos jefes por el mapa ya disponibles Y además, nuevos cambios por todo el mapa Y easter eggs que están ahora ya por todos lados en nuestra isla Muchos os van a hacer... Explotar la cabeza, chicos. Estará todo en este video. No se pierdan nada y quédense hasta el final. ¡Ey, ey, ey, ey, ey! Hey. ¿Te has enterado? Fortnite está premiando a todos los jugadores que introducen el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. Introdúcelo, ya verás. Y coméntame qué te ha tocado en los comentarios. ¿Te imaginas que huela, bro? Ah, sería la polla. <risa> Eh, me, me, no, me habéis escuchado Bueno, venga Entre todos los que introduzcan el código mister de Neox en la tienda de Fortnite Regalaremos 10.000 pavos para estos Fortnite -mers. Así que tenemos que llegar a 10.000 personas para conseguir 10.000 pavos Apóyenme como su creador de contenido favorito Que lo soy yo, ¿verdad? Lo sabía Bueno, ya me voy Que mi cara tampoco es agradable Verla más de un minuto con algo Así que diviértanse Y quédense hasta el final uh, Así que muchas de las ubicaciones Que conocíamos en Fortnite Ya están actualmente Cambiando por completo Y la autoridad se ha convertido En el escenario principal De los Fortnite -mares De esta temporada es realmente el centro de todo lo que está sucediendo en esta nueva actualización. Ahora ya tenemos a Midas Sombra, custodiando toda la autoridad con sus sombras. En el vídeo tan especial de hoy enseñaremos todos los cambios especiales y los easter eggs nuevos más increíbles que todo el mundo. No sabía, o, o si sí sabíais, pero os los voy a enseñar uh -huh. Vale, chicos, tenemos que hablar en silencio porque las cosas no se pueden poner demasiado tensas a partir de ahora Tenemos que ir con precaución porque Midas... Está por aquí escondido Ha regresado en esta nueva actualización De los Four Nightmares, Y ahora es un fantasma Pero no es de lo único que nos sorprenderemos En esta nueva uh, autoridad Aunque ahora se llama Las ruinas Hay algo escalofriante Que justamente tiene que ver también Con este lugar uh. ¡No puede ser! ¡La silla está levitando! ¡Y parece encantada! Parece que algún tipo de ritual se está haciendo con la silla Y al parecer ha traído de regreso a Midas al juego Este ha sido el ritual tenebroso que ha traído de vuelta a Midas Uf, Cada día estoy más seguro de que nuevos secretos y misterios estarán sucediendo pronto en el juego. Uh, eso ha sido tenebroso, no lo pienso volver a hacer. Ok, el siguiente de los easter eggs también se encuentra justamente en esta ubicación nueva, las ruinas, y además se trata de una de las mejores. Y es que al parecer Epic Games, según algunas filtraciones, podría tener otro fantasma jefe pronto al juego. Recuerden que Midas tenía una pequeña mascota, ¿verdad? Una mascota que desapareció justamente al final de la temporada 2. Miaúsculos Miausculos fue justamente el gran gato mamadísimo mascota de Midas... Uno de los jefes de la temporada 2. Donde al final apareció en Catty Corners. Y de ahí desapareció por siempre. Pero estos Four Nightmares han traído nuevas pistas sobre la llegada de Miaúsculos. Encontramos justo en la bóveda de las ruinas. Una pista realmente muy grande. Sobre... ¡Miausculos! Parece que ahora está a punto de ser regresado de nuevo a la isla en forma de fantasma también Justo en algún momento de estos Four Nightmares. Estoy seguro de que probablemente esto también forme parte de algún tipo de desafío en esta misma temporada. Pero ya sabéis cómo se ve ahora mismo Midas dentro del juego. Ya sabéis, el Midas fantasmal. Bueno, pues ahora imagínense exactamente igual, pero a miúsculos. Estoy. Eh, haciendo la danza del ritual de Miaúsculos. Para que los fantasmas puedan escucharnos a toda la Neox Army y que regrese muy pronto al juego <risa> Así que Epic Games decidió meter este pequeño easter egg sobre Miaúsculos. ¿Estará realmente llegando de nuevo a la isla con un aspecto parecido al de su dueño? Hmm, yo creo que sí nos hemos movido. Ahora, ya al siguiente easter egg, secreto que se esconde en la isla. En Pantano se encuentran estas dos grandes tanques de líquido viscoso verde. Pero algo raro ha sucedido aquí, ¿no? Recordemos que el líquido que se encontraba dentro de los grandes... Depósitos Era del mismo color azul del que podemos ver alrededor Y ahora se ha vuelto verde Se trata de un nuevo Super Slime Parece que algo está por llegar O está sucediendo dentro de Fortnite Y tiene algo que ver con este personajito de aquí Este nuevo jugo sabíamos que estaría llegando al juego desde hace muchos videos Lo comentamos en videos anteriores como veis, ahora hay uno de cada color Y es que hay un desafío oculto en este lugar Así que vengan para completarlo uh -huh. Madre mía Este lugar sí que da miedo realmente, bro Existen secretos que se esconden en esta ubicación encantada de las brujas de Halloween Lo más extraño del lugar Quizás no se esconda dentro Tal cual de la cabaña O no se trate justo de las voces extrañas y escalofriantes Que se oyen todo el rato aquí Sino que se trata de un nuevo objeto que ha sido añadido Un objeto legendario La escoba de la bruja ¡Wow! ¡Qué locura hermano! ¡Ja! Están súper chulas Es uno de mis objetos favoritos en el juego ahora mismo ¿Y cuál es tu arma o objeto favorito? Familia, si han llegado hasta el final del video, Comenten en los comentarios su parte favorita Y les daré corazón Nos vemos en el siguiente video, hermanos ¡Paz!